Hola, estoy feliz de contar nuevamente con tu audiencia en este nuevo tutorial un lindo y tierno ratón navideño. Soy Rosalba López, manualista, y con cada tutorial que te presento mi meta es que cada día tú desarrolles aún más tu creatividad manual. Si aún no te has suscrito a mi canal Mundo Rosy, te invito a que lo hagas y a que actives las notificaciones para que siempre veas los tutoriales que con tanto esmero y dedicación preparo para ti. Te recomiendo que en el día de hoy pongas especial atención al paso a paso de este lindo y tierno ratón navideño. Este tutorial será a su vez la base para los próximos dos tutoriales. Así es que te invito a que me acompañes al paso a paso. Para ratón navideño vamos a necesitar flis color claro, blanco o crudo, como ustedes elijan, flis estampado, peluche, adorno navideño, nariz para ratón, dos perlas para los ojos, un moño, millaré, una bola de copor con adorno y algodón siliconado. Como herramientas para nuestro ratón navideño vamos a utilizar cartulina para los moldes, hilo resistente, silicona caliente, silicona fría, alfileres y agujas, tijeras para papel y tela, cinta métrica y marcadores y lápiz. Los moldes para nuestro ratón navideño son los siguientes, el cuerpo dos veces, cabeza parte trasera una vez, cabeza parte delantera dos veces, orejas cuatro veces, brazos cuatro veces, piernas cuatro veces. Bueno acá tenemos ya nuestras piezas marcadas y vamos a poner especial cuidado con el cuerpo porque antes debemos hacer esta pinza que es fundamental y con la cabeza vamos a tener en cuenta que primero debemos coser esta parte donde les estoy mostrando esta protuberancia que tiene que es la parte delantera y luego que cosamos estas dos partes le vamos a coser la parte trasera les voy a indicar cómo vamos a rellenar las piezas. En este caso las piernas las vamos a enfrentar, las vamos a poner una frente a la otra para marcar y así no equivocarnos. Por esta marca vamos a hacer una abertura y luego vamos a rellenar. Vamos a trabajar primero con una pierna, vamos a cortar, a rellenar y a coser nuevamente. Para cerrar la pieza vamos a utilizar puntada escondida, la cual es una puntadita a un lado, una puntadita al otro y luego jalamos la hebra y nos queda totalmente cerrada la abertura que hemos hecho. Nos queda de esta manera y hacemos lo mismo con la otra pierna ahora vamos a surcir un poco las orejas para darle pues un toque más especial es simplemente con puntada de basta la cual surcimos y ya nos queda listo el recogido de las orejas lo mismo hacemos entonces con la otra oreja con la cabeza entonces ya una vez rellena lo que hacemos es coser la abertura por donde pusimos el algodón lo mismo vamos a hacer con el cuerpo cerramos la abertura y ya nos queda listo para unir a la cabeza así nos quedan listos entonces el cuerpo y la cabeza para ser unidos y empezar el ensamble del ratón Continuamos ahora con el pegado de las piernas y brazos, vamos a pegar primero las piernas y vamos a tener en cuenta que la abertura que hemos hecho para introducir el algodón va contra el cuerpo del ratón, lo vamos a pegar de esta manera, vamos a utilizar entonces estos botoncitos que olvidé mencionarlos en los materiales para que las piezas nos queden con movimiento, vamos a enhebrar una aguja en hilo resistente y vamos a empezar haciendo un remate inicial y luego entonces vamos a empezar nuestro ensamble. Introducimos la aguja en la pierna, vamos a tomar uno de los botones, volvemos a introducir la aguja en la pierna y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a traspasar el cuerpo y vamos a salir al otro lado para hacer lo mismo con la otra pierna en este punto nos fijamos que la pierna quede pues a una altura que se vea bien pasamos la aguja al otro lado y hacemos la misma operación que acabamos de hacer con la pierna anterior traspasamos con la aguja la pierna colocamos el botón Y nos devolvemos traspasando la pierna y traspasando el cuerpo. Esta operación se recomienda hacerla de dos a tres veces para que queden las piernas con mucha seguridad al ser pegadas de manera que no se vayan a dañar fácilmente. Ya hemos pegado las piernas y miren cómo va quedando nuestro ratón y ya en este momento entonces hemos pegado también los brazos y miren que él queda con movimiento tanto en brazos como en piernas. Después de pegar piernas y brazos entonces vamos a pegar la cabeza. Para pegar la cabeza también vamos a utilizar hilo resistente. Vamos a enhebrar una aguja y vamos a tomar la cabeza y vamos a utilizar entonces para pegarla al cuerpo la puntada escondida que tanto hemos trabajado, que es una puntada en el cuerpo y una puntada en la cabeza. Esta operación se recomienda también hacerla dos o tres veces para darle mayor seguridad al pegado. Pegar la cabeza con esta puntada escondida es muy sencillo, aquí ya vamos rematando y recuerden que lo hacemos de esta manera para que esa hebra no se quede viendo en ningún lado. Y así nos va quedando el ratón ya con su cabeza pegada. Para hacer el gorro vamos a tomar esta medida del contorno de la cabeza para poder sacar el molde para el gorro que se los quiero enseñar a continuación. Miden en este caso 22 centímetros. Bueno, la medida que acabamos de tomar de 22 centímetros la vamos a tener muy en cuenta. La mitad es 11 y en este trozo de papel vamos a tomar esos 11 como el ancho del gorro. Y de largo vamos a tener en cuenta 16 16,5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger este papel, lo vamos a doblar en dos y con las tijeras vamos a cortar de la siguiente manera. Desde este extremo hasta el extremo inferior vamos a cortar en diagonal. Y como verán, nos queda el molde del gorro. Vamos entonces a tomar esta tela y lo vamos a colocar en esta parte. Y para aprovecharla, simplemente vamos a mermarle acá un centímetro y podremos aprovechar divinamente este pedazo de tela. Vamos entonces a coser y luego por acá, por estos laditos, obviamente, y vamos a voltear. Ya hemos cosido el gorro, lo hemos volteado y lo tenemos acá a manera de ensayo porque primero vamos a pegar los ojos. El gorro nos sirve como medida para saber dónde van a ir los ojos. Vamos a tomar unos alfileres y vamos a colocar a manera de seña dónde deben ir pegados los ojos. Todo esto porque entre los ojos y el gorro debe quedar un espacio ya que el gorro lleva un borde y no queremos que nos oculte los ojos. Entonces vamos al pegado de los ojos, para lo cual también vamos a utilizar una aguja con hilo resistente y vamos a empezar haciendo un remate inicial en la parte trasera de la cabeza. Una vez pegados los ojos entonces nos vamos a dedicar ahora a bordar la boca, es muy sencillo es simplemente también tomar una aguja enhebrada, en este caso con hilo negro y vamos a partir desde la nariz y este remate pues o este nudo que nos queda allí lo vamos a ocultar con la nariz misma, bajamos unos 3 centímetros y hacemos una basta larga, volvemos a introducir la aguja por donde habíamos empezado, salimos al mismo punto inferior y ya ahorita lo que hacemos es una basta atravesada o de manera horizontal, acá les muestro para que observen mejor, ya esta basta es de mitad a mitad y, lo, y luego, perdón, volvemos a salir a la parte superior donde habíamos iniciado con el nudo. Y ahora sí pegamos la nariz con la ayuda de la silicona fría. Pegamos la nariz en su punto ocultando el nudo con el cual empezamos a bordar la boca. Continuamos ahora entonces pegando el gorro. Y para hacerle este volteadito vamos a hacerle un pequeño surcido. Pero antes vamos a pegar primero el gorro con la silicona fría alrededor de la cabeza. Y antes de que se nos pegue el gorro vamos a hacer este surcido Partiendo de este extremo, es muy fácil, es con puntada de diván o puntada de basta, la cual luego vamos a recoger al final. Queda de esta manera. Vamos a colocar ahora el detalle que distingue a nuestro ratón, las orejas. Vamos a utilizar la silicona fría, las vamos a pegar encima del gorro y ese pegado lo vamos a disimular con el borde del gorro, el cual es una bandita de peluche, una tira de más o menos 25 centímetros de largo por 3 de ancho. Aquí ya la vamos a pegar, lo hacemos también con la silicona fría. vamos pegando con sumo cuidado de manera que este borde si sí nos tape el pegado de las orejas ese es el fin y es una forma de poder colocar estas orejas más fácilmente y aprovechamos y también pegamos la borlita del gorro buscamos cuál es el derecho la pegamos y ahí ya nos queda nuestro gorro listo pegamos también el adorno al borde del gorro para que le dé más vida y vamos a colocar con este millaré los bordes de brazos y piernas yo ya aquí lo tengo listo vamos a colocar los adornos de los brazos y de la misma manera vamos también a colocar el de las piernas Les decía que de esta misma manera entonces también vamos a colocar los adornos con millaré que van en las piernas. Vamos ahora con la bufanda la cual es una tira de flis estampado de más o menos 45 centímetros de largo por 3 y medio de ancho. La anudamos al cuello del ratón y esto será lo que le dará ese toque de elegancia. Hacemos también con las tijeras los flequillos de los extremos de la bufanda. Y así va quedando nuestro ratón muy elegante. De la misma manera, ya para terminar colocamos el adorno final, el cual es esta bola de que hemos adornado. Este tierno ratón navideño es una manualidad muy fácil de hacer, por eso te invito a que la realices, porque mira cómo queda hermoso este adorno. Recuerda que para elaborar este lindo ratón navideño debes armar primero las partes del cuerpo y luego colocar la cabeza. Cuando realices la cabeza, debes pegar primero los ojos, luego hacer las comisuras de la boca y pegar por último la nariz. Luego pegas el gorro y antes de pegar el borde de este, pegas las orejas. Ya luego es solo que decores tu ratón a tu gusto. Y como te dije al inicio, este ratón será la base para los próximos tutoriales. Quizá lo haremos más grande, más pequeño, será en ese momento cuando te comente qué usos le daremos. Así que espero te haya quedado muy claro este tutorial para que lo tengas muy presente. Y como te lo digo siempre al final de mis tutoriales, recuerda suscribirte a mis redes sociales. En Facebook, en la página Mundo Rosi, en Instagram Mundo rosalba López y acá a mi canal de YouTube.